la pregunta es ¿qué ayudas útiles hay en Talent? como eres bastante nuevo todavía con Talent tal vez eh, te conviene saber cuáles son combinaciones de teclado otros eh, otros trucos eh, que podemos usar en Talent para hacer nuestra vida más fácil vamos a armar este proceso aquí y de paso así te voy mostrando las cosas que en mi opinión aquí son más importantes para tener un buen inicio Bien, aquí estoy en Talent Open Studio, ya tengo un proceso eh, semi vacío, aparte del componente Note, que se llama Helper, y voy primero aquí a este, a este proceso, Best Practices, porque primero lo que quiero hacer es copiar y pegar un componente ya configurado. Control-C, aquí en el Fixed for Input, y aquí Control-V para pegarlo bien y ahora lo quiero conectar a un log row para mostrar los datos en la consola así que empiezo a escribir aquí log y le hago clic para que se inserta aquí bien conectamos esto con un flujo de datos lo podemos hacer haciendo clic derecho y así seleccionando row main conectándolo pero una manera más fácil cuando queramos una conexión de datos es seleccionar el componente eh, inicial que produce los datos en este caso el fix flow input y agarrar aquí esa pequeña o que significa output y dejarlo caer sobre el log row que va a tener aquí eh, su conexión y una pequeña i que significa input ¿Ya? el log row produce un output eh, el perdón el fix flow input produce un output y el log row recibe un input ahora esa conexión con un eh, doble clic con un poco de tiempo entre, entre los dos clics puedo cambiarlo y aquí por ejemplo aquí muestre otro eh, label que sea por ejemplo datos y esto es un pequeño subproceso que hemos armado aquí en talent se llama sub job así que le pongo esto como un título obviamente allí le pondrás cualquier otra cosa que conviene escribir ahí para saber qué hace esa unidad de tu eh, proceso Bien, ahora tenemos un proceso sin guardar. La combinación de tecla para guardar algo es control S. Eh, desaparece aquí el asterisco. Vamos a mover el componente para que lo veas otra vez aquí. Y también aquí el disco se vuelve inactivo. Control S para guardar un proceso. Eh, especialmente útil cuando estés diseñando tu proceso y todavía no lo ejecutas, pero quieres guardar tus cambios en algún momento. Bien, ahora quiero cambiar un poco ese proceso, así que voy a eliminar esa conexión y moverlo para abajo. Y aquí vamos a buscar ahora dos componentes que nos permiten, eh, per, eh, permiten escribir los datos a memoria, que es el Buffer Output. Y aquí obtener los datos de memoria otra vez, el Buffer Input. Bien, la conexión ya conoces, la creamos aquí arriba otra vez. Y ahora esto ha recibido el esquema a través del rolling de este, el fixo input y como esto no tiene un esquema todavía podemos confirmar aquí vamos a ver también cómo seleccionar, copiar y pegar un esquema vamos aquí a edit esquema y aquí el esquema que tengo lo quiero seleccionar todo control A y control C y aquí salgo con cancel y aquí voy Edit el esquema, control V para pegarlo. Bien, y así tenemos nuestro esquema. Ahora conectamos estos dos componentes también. Eh, le damos otro nombre a este subtrop, read memory. Y aquí, por ejemplo, write memory. Bien, ahora sí, un subproceso lo puedes eh, minimizar si en algún momento. Eh, Quieres más espacio, por ejemplo, en el Designer de Talent. Y ahora obviamente tenemos que tener cuidado con lo que hacemos aquí para no tratar de leer algo de memoria que todavía no se ha escrito. Así que vamos a usar un trigger. El trigger lo obtenemos aquí haciendo clic derecho sobre el fixed Input Trigger on Subjob. Okay. Y que recién arranque aquí el segundo subproceso. Bien, y ahora ejecutar el proceso, puedes ir a Run y hacer clic en Run, pero la combinación de tecla, que eh, perdón, el botón que puedes usar en tu tecla desde cualquier lado cuando estés en Talent es F6. Así que le doy a F6 y automáticamente hace eso en dos pasos y vemos que en sentido de resultado de datos tenemos todavía lo mismo porque producimos aquí una línea de datos la ponemos en la memoria y la obtenemos aquí otra vez. Bien, y eso es todo lo que te quería mostrar para que puedas iniciar más fácil en Talent con las ayudas útiles que yo lo veo aquí.